El presidente de la Comisión de Planificación Política Económica y Financiera de la Cámara de Diputados, diputado Víctor Borda, en conferencia de prensa señaló que se realizará una demanda en contra del expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, por haber realizado la firma de un decreto supremo donde dividió las concesiones mineras del Salar de Uyuni cuando éstas se encontraban en manos de la firma chilena Quiborax. Ustedes podrán advertir y hemos dado una copia para que digan que no nos estamos inventando este decreto supremo ha sido promulgado el 27 de enero del 2004 ¿no? y en su artículo tercero da un plazo para que haga este tipo de auditorías ¿no? hasta el 9 de febrero del 2004, es decir, da un plazo de nueve días para que se haga la auditoría. Ahora, en nueve días se podrá realizar esa auditoría de estas características, ¿Acaso no es de, esto no es un exabrupto jurídico que ha cometido este señor que nos parece que inclusive ha actuado de manera dolosa para que obviamente no se cumpla con esta obligación y no se sustente la nulidad? Entonces queremos preguntar primeramente ¿por qué emitió este decreto supremo y dando este plazo? tan ínfimo para que se desarrollen estas auditorías. Por otro lado, Borda adelantó que se pedirá un juicio de responsabilidades contra el expresidente Jorge Tuto Quiroga por haber emitido un decreto supremo 26.574 que consolida la división del salario de Uyuni y permitió su loteamiento para que se entreguen concesiones a la firma chilena. Dividió el salario de Uyuni en dos, ha partido el salario de Uyuni en dos, porque por efectos del Decreto Supremo de 1986, el salario de Uyuni ha sido declarado reserva fiscal, todo el salario de Uyuni, nadie podía concesionar, ni empresa nacional ni empresa extranjera. Sin embargo, esta ley divide, parte en dos el salario de Uyuni y la mitad del salario de Uyuni, más de 134 mil hectáreas, los declara como no reserva fiscal, que pueden ser objeto de adjudicaciones. ¿Y quién promulga el decreto reglamentario de esta ley? Porque lo he escuchado antes, ayer, solidarizarse, etcétera Al señor Jorge Quiroga, cuando este señor es partícipe autor intelectual de haber cercenado el salario de IUNI, aquí está su decreto supremo. Recordemos que tras conocerse la resolución de la Fiscalía del Estado, quien declaró procedente realizar un juicio de responsabilidades contra el expresidente Carlos Mesa por la nacionalización de las concesiones mineras en el Salar de Uyuni, las cuales se encontraban en manos de la transnacional chilena Quiborax, y por el cual el Estado boliviano tuvo que pagar más de 42 millones de dólares en un laudo arbitral, el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, señaló que defendería a Mesa en ese proceso penal.